Hola, hola, buenas tardes. Vamos a ver Gracias. si alguien se conecta por ahí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Karina Fiorella, más conocida como la Miss Cari. Eh, estoy aquí por la invitación de Shirley en Scrapbook Design compartiendo nuestros proyectos. Eh, el proyecto que vamos a revisar es muy, muy facilito. Eh, está trabajado con mucho cariño para ustedes. Vamos a trabajar en un bastidor muy fácil de usar, realmente muy fácil. Eh, unas flores también troqueladas. Ya les voy a decir qué troqueles he utilizado. Ustedes saben que pueden utilizar eh, la Big Shop para troquelar también. Eso es lo que yo he hecho. Ya. Y bueno, un proyecto sencillito, pero eh, bonito. Eh, ahora que viene el día de la mamá y podemos hacer algo ahora estos días de cuarentena. Hola, Moseli, ¿cómo estás? Todo se ve súper. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todo se vea bien! Siempre trato de eh, entrar un poquito más temprano. Hola, aquí estoy. ¡Hola! Este, lo que sí me he dado cuenta es que hay una luz que es el sol por la hora, entonces si me levanto mucho se va a ver el sol, pero creo que no hay problema, ¿no? Ya ustedes me dicen si por el sol no se ve algunas cositas. Como les digo, es un proyecto muy fácil, es, eh, es algo rapidito, no nos vamos a demorar mucho. Eh, bueno, y lo importante es estos días mantenernos un poco activas y distraídas, ¿ya? Eh, bueno, yo les he mandado en la lista de materiales una, un bastidor de 22 centímetros de, de ancho, es la circunferencia, ustedes pueden hacerlo en un bastidor más pequeño, en uno más grande, esto lo encuentran en cualquier eh, lugar donde venden eh, manualidades. Yo ve, vivo por Vallehermoso en Surco y en el Edén donde venden cintas, telas y estas cosas. Eh, he podido encontrar diferentes tamaños de los bastidores, ya, el bastidor viene así, tiene un, un metal aquí, una tuerquita que va a permitir que tensemos la tela, cualquier tipo de tela que, que queramos poner, ya les voy a decir qué telas podemos utilizar, no, en este caso yo voy a utilizar el yute, me gusta mucho cómo queda el yute, pero les voy a explicar que hay diferentes estilos. En realidad pueden poner cualquier tela, esa es la verdad, ya, porque lo único que lo va a, a sostener y apretar es este ganchito, así que no hay ningún problema. Luego he utilizado eh, el famoso pañolenci, de verdad que el, el pañolenci es un material muy bonito. Eh, muy fácil de trabajar también, bueno, ya no tengo muchos colores, pero sí pude hacer una combinación aquí para, para el proyecto. Eh, he utilizado estos colores bien suavecitos y para los verdes, para las hojas, he utilizado este y un verde un poquito más oscurito para poder tener diferentes eh, colores de hojas, ¿ya? En color verde me refiero, ¿no? Eh, ¿Qué más? Este es el troquel que estoy utilizando. Es un troquel antiguo. Cuando yo recién empecé, fueron mis, uno de mis primeros troqueles. Es de Zixi, de la misma marca de, de la Big Shot. A ver, no sé si llegan a verlo ahí. Tiene tres modelos de flores. A ver, no sé si lo llegan a ver. Ahí, ahí creo que sí se puede ver. ¿No? Pero en realidad ustedes pueden usar el, el troquel que tengan ahí está ahí se puede ver no tiene cuatro cuatro modelos de flores ya aparte de este de aquí también utilicé estos para que vean que podemos utilizar cualquiera no estos que son típicos y básicos para toda escrapera que debe tener estos troqueles no estos son chinitos en hojas también yo tengo muchos modelos de flores y hojas y pueden utilizar cualquiera. Ya saben, con la Big Shot tranquilamente pueden... A ver, voy a dejar esto que esto no es. Pueden hacer sus flores. Miren. La Big Shot me ha cortado perfectamente. Hola, hola, ¿cómo están? Ajá. He cortado diferentes modelos. No voy a cortar aquí delante de ustedes. Pensaba cortar, pero en realidad... Es algo tan fácil y tan básico que para qué las voy a, a cansar en algo, ¿no? Pero miren qué bonito corta. No necesita es, eh, otra cosa que cortar con la, con la máquina. Ya está. Estos son los moldes de las flores que tengo. En esta, en este de, de Sixy. Son cuatro modelos. Este, este aquí. Utilizo blanco. Se ve muy bonito el blanco. Este es otro uno chiquitito y un medianito, este de aquí. Esos son los cuatro cortes de flores, ¿ya? Por si acaso. Y esos son los que vamos a trabajar, ¿ya? Ajá, ahí. Además, también eh, es importante tener unas buenas tijeras, sobre todo saber que cada una tiene una, eh, un uso, ¿no? Por ejemplo, este es el mejor caso que yo siempre muestro. Siempre tenemos que tener tijeras para cada uno de eh, los materiales que vamos a trabajar. Por ejemplo, este dice paper, ¿no? Y esta es solamente para papel. Eso es lo que siempre recomiendo. Tengan una tijera para papel, otra tijera para fabric, que en este caso dice fabric, eh, que viene a ser tela, otra tijera, yo tengo una bien power, así como para cartón, eh, además, bueno, yo me encantan las tijeras, además una buena tijera también, esta es la, la última que tengo de Tim Holtz, esta es una de Tonic, una buena tijera de precisión para hacer algunos detallitos, entonces siempre les recomiendo a, a las eh, chicas que las tijeras son importantes, que tengan una para cada material, ¿ya?, eh, ¿Qué más vamos a utilizar? Yo corté con el mismo paño Lenzi, corté estas palabras de mamá, como ya viene, ya viene el día de la madre, vamos a quedar hasta cuándo, y bueno hice unos rectangulitos y solamente corté, no tengo moldes ni nada, corté las palabras mamá. ¿Y qué más? Tengo unos pajaritos, que la que me conoce y sabe cómo trabajo, me encanta utilizar los pajaritos. Estos también los compré en el mercado central, en Phoenix, vienen por paquetitos. Son aterciopelados muy bonitos, entonces eh, los he sacado casi todos los colores, pero voy a utilizar uno nomás para colocar en el bastidor. Ya, además también he perforado este... Este perforador de Fénix, del mundo creativo, que también es el mercado central. He perforado unos cuantos banderines también para armar un banderín aquí en, en el bastidor. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí las veo. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar eh, Tool. Yo tengo aquí. Yo los compro así por rollos. También, igual en el mercado central, siempre digo dónde compro, los tengo así por rollos. ¿no? Ahí les he sacado todos, más o menos los colores que vamos a utilizar. Y bueno, y eso es todo para las flores. Un po un, no lo puse en la lista de materiales, pero un pedacito de microporoso grueso con cualquier punzón, eh, perdón, con cualquier boleador para bolear un poquito la flor. No vamos a bolearla mucho, solamente para apretarla. Y, y eso es todo nada más ya entonces vamos a empezar ya se les dije cuáles son los materiales a utilizar Ah, la pistola de silicona cuando les dije que íbamos a trabajar con eh, la cartuchera scrapera está ahí en la lista ahí tiene que tiene que ver la tijera el cúter el lápiz todo lo que nosotros ponemos en una cartuchera scrapera además la silicona y la pistola de silicona que con esta vamos a trabajarlo todo ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar. Yo le saqué tres modelos o tres tipos de tela con la que podría trabajar. Este de aquí, que es tipo linillo. A ver, les voy a mostrar. Ahí está. Se ve muy bonita. Esta está en verde agua. Esta blanquita también podría ser sin ningún problema. Es tipo notex. Las que más o menos saben de tela pueden... Pueden saber de qué estoy hablando. Y la de Yute, que es con la que voy a trabajar, ¿ya? Les eh, doy varias opciones. Y la de Yute, ¿ya? Esta de aquí también lo compré en Fénix, en Mundo Creativo. Viene por, eh, por metros. La venden por metros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Desentornillamos. Acá tiene un tornillito. Un poquito. ¿Cómo están, chicas? Ahí las estoy viendo. Ya, entonces esto tiene doble aro, ¿no? El aro principal que se podría decir que tiene la tuartita y el otro aro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos la pieza. Ahí, a ver. Ya. Ah, perdón, perdón. Primero vamos a cortar vamos a hacerle un corte más o menos si ustedes quieren con un lapicito lo marcan y lo cortan pero yo no voy a necesitar un lapicito voy a cortarlo un poquito estoy usando recuerden usar su tijera de de tela ya recuerden utilizar su tijera de tela En realidad no importa el tamaño que le van a hacer eh, la medida. Ya, yo solamente le estoy dando la forma del arito. Hola, hola, ¿cómo están chicas? le voy a dar una forma no está exactamente vamos a cortarle por acá un poquito en realidad no importa mucho ya les voy a decir por qué voy a usar toda esta telita ya solamente cojan uh -huh. ahora sí la colocamos aquí y ahí está ya, por eso les decía que no importaba aquí porque después vamos a cortar todo el borde, ya y aquí sí hay que apretarlo bien para que agarre bien, bien, bien, bien nuestra telita ya, tiene que estar bien tensadita la tela bien tensadita ahí ya si ustedes desean pueden ponerle silicona antes no yo en realidad no necesito no necesito ponerle la silicona uh -huh. bien tensadito aquí como les digo pueden poner silicona en todo o simplemente cortar como es lo que yo voy a hacer Que simplemente voy a cortar Quiero apretarlo bien, que quede bien apretadito. Uh -huh. Y ahora sí, con mi tijera, ya saben, la de tela, cortamos el borde. Hola, ¿cómo están? Como les digo, este arito es fácil de encontrar en cualquier lugar donde venden eh, material para manualidades, que venden lanas, ¿no? Es un bastidor de madera y hay de muchos tamaños. Listo, ya está. No necesitamos goma ni nada. Por ahí van a ver gente que le pega. Sí, está bien, pero yo no tengo ningún problema de hacerlo así. Tal cual, está bien tensadito. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer son las flores. Vamos a llevarlo por aquí. Y vamos a comenzar a hacer las flores. Vamos a ver esta, la blanquita, la principal, la grande. He cortado una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Hay cuatro. Vamos a prender ya la silicona. ¿Ya? Vamos a comenzar. Voy a doblarla así. Aquí. Y vamos a echar un poquito de silicona. Y aquí. ¿Ya? Sí. Vamos a hacer como un triangulito. Nuevamente. En el medio. Doblamos al medio. Y nuevamente el medio. ¿Sí? Ahí está. Ahí quedan bonitas. Y uno más. El medio. Ya. Nos van a quedar tres. ¿Ok? Uno que viene a ser la base y tres como unas pequeñas palomitas. Y ahora sí, vamos a pegar, vamos a pegar así, una aquí, otra por aquí. Y otra por aquí. Así. ¿Ya? Entonces vamos a pegar una aquí. Otra por aquí. Y otra acá. Y otra por acá. A ver, ¿dónde está mi? Ajá. Porque la, la silicona cuando quema, quema duro. Así que con mucho cuidado. Ya. Ahí está. Ahí queda la primera. La primera florcita. Miren, qué facilito. Vamos a bajar un poquito para que lo puedan ver. Ahí está la primera. ¿Ya? Vamos por esta de aquí. A todas les he cortado cuatro. ¿Ya? Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Vamos a echarle primero un poquito de silicona acá. A la hora que coloquen, ustedes saben que siempre tienen que colocar las flores, las hojas. Las tenemos que colocar como? Las tenemos que colocar intercaladas. Ya vamos echando la silicona y con el boleador vamos apretando un poquito. ¿lo ven? Uno más. nuevamente apretamos sí, miren cómo se va armando está uh -huh. aún podemos poner inclusive una más <ríe> qué bueno que les esté gustando y miren qué bonitas quedan solamente ya las acomodamos ahí está le tenemos dos ahí los hilos vamos haciendo otra más todas se parecen, pero lo que sí podríamos hacerles son diferentes pistilitos, ¿no? O diferentes formas de terminar. Miren estas moraditas, igual. A este solamente le he hecho tres. Hola, Nadia. Hola, ¿cómo estás, Nadia? Ahí está. Estamos armando flores con paño Lenzi. Ustedes saben que la mayor parte del tiempo yo no hago con pañolensis y no las pinto. Pero hay que hacer diferentes formas, ¿cierto? Entonces, a esta le vamos a hacer un huequito... Tenemos que variar, ¿no es cierto? Ya que me conoce que hago flores y, y tutoriales, generalmente saben que yo eh, pinto. Las pinto con distress, trabajo con unas flores con unos sellos lindos de Helfer, Pero esta vez he querido hacer algo diferente. Así que ya está, voy a hacerle un huequito. Y vamos a sacar unos pistilitos. así, cuatro pistilitos vamos a doblar así eh, yo para poder meter los pistilos sin problema agarro un pedacito de hilo de pescar hilo transparente lo meto por aquí, por el medio lo meto por aquí y va a ser más facilito meterlo por el huequito. Ahí. Les cuento que me he echado crema. Y mi mano está resbalosa. Entonces estoy jalando y no, no pasa. Ya está. Me he hecho cremita. Ya está. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Ya tenemos otra florcita. Vamos juntándolas. Vamos a ver otra por aquí. A ver qué tal está aquí. A esta le vamos a hacer otro tipo de pistilito. ¿Ya? Voy a hacerle un pistilito con esta esta tela. Primero voy a voy a pegar. A ver. Esta es como la margarita, ¿no? A ver. Uh -huh. Pero esta la voy a dejar un poquito abierta porque le voy a hacer un pistilito. Voy a cortar una tirita. Mm, será más o menos de un centímetro uh -huh. y con mi tijera de precisión voy a cortarle así Vamos a hacerle un pistilito diferente a esta. Creo que es mucho esta tira, pero no importa. Vamos viendo. Porque no quiero que quede ni muy gordito, ni muy flaquito. Hola, hola, buenas tardes. Vamos dando así la vueltita. Un poquito de gomita de silicona. Con cuidado, ya saben, porque la silicona es... Vamos dándole la vueltita. Es traicionera la silicona. Pero a mí me... La silicona caliente. Pero a mí me encanta trabajar con ella porque es muy rápida para pegar... Sí, españolensi. Sí. Españolensi. Sí. A ver, un ratito. Se me quiere apagar la. Se me quiere apagar la computadora. Recién la estoy regalando, Ya, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a. Esta. esta va a ser la parte de adentro les cuento que no me gusta está muy grueso así que voy a cortarlo un poquito ahí. yo quiero que se quede más pegadito ahí hola maría luisa cómo estás Otra florcita, otro centro, ¿no? Ustedes pueden, pueden hacerla como centro o la pueden hacer como flor, una flor normal, así, ¿no? Como una flor, o la pueden poner como centrito, así. Muy bien, seguimos, acá tenemos otra. He utilizado más o menos los colores que estaba viendo. Ahí. Aquí vamos a poner una perlita, ¿ya? Para que todas sean diferentes. Españolense, sí. Voy a ponerle una bolita blanca aquí en el medio, ¿sí? Ahí, ¿ya? Entonces, un poquito de silicona. Y ahí tenemos otra florcita. Miren qué fáciles. Estas son aún más fáciles. La mayoría que la tiene, estos troqueles lo usa siempre. Solamente hay que darle vueltita. Hasta armar la rosita. La que no tiene el troquel. Pues hace un circulito. Y lo corta. Le hace el corte. Y armó su rosa. Así que no hay excusas. Si no tengo mis. No tengo. No, no hay excusas. Ahí está. Estos son estos troqueles que están acá. En este y este. Por si acaso. ¿Ya? A ver. Vamos más por ahí. Acá están mis hojitas. Lo hacen como un espiral. Hacen el círculo y luego hacen como un espiral hacia adentro. Y solamente cortan y ya está. Ya tienen su, su troquel de, de flor. Ahí está. Esto es, estas flores son tan sencillas y tan bonitas, ¿no? Uh -huh. Ya dije, no voy a pintar porque siempre pinto. Ya se aburrirán las chicas de verme pintar siempre así que vamos a hacer otras flores y me encantan porque estos troqueles tienen diferentes eh, terminaciones ter diferentes bordes entonces la flor queda diferente también uh -huh. <risa> contenta de verte gracias Mari Ven mis manos, pero me ven. Ahí están. Van quedando las florcitas. Una moradita. Y ahí ya, ya, ya terminamos. Como les dije, iba a ser muy fácil. No me gusta complicar a las chicas para nada. Uh -huh. Me encanta trabajar con paño en Ya está. Listo. No necesitamos más. Ah, sí. Voy a hacer unas chiquititas. Estas de acá. Sí, estas tres. Su huequito. Y voy a ponerle, voy a ponerle una con una está bien, ahí está. Ya voy a echarle un poquito de silicona acá alrededor para cerrarla un poquito. Un poquito nomás, ¿ya? Y le voy a cerrar un poquito así. A ver. a ver. Ahí. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ahora vamos a estar dos semanas más de cuarentena. Bueno, dos semanas más para crear. Para seguir creando, chicas. Ánimos. Que de esto tenemos que salir pronto. Mucha fe. Ahí está. Otra florcita. De nada, Claudia. Yo feliz de compartir. De verdad que yo feliz de compartir. Lo que no tengo ya es casi tiempo. Increíble. Uno dice, ay, bueno, como estás en la casa, tienes un montón de tiempo. Pero no. Tiempo ahora es el que me falta. Antes tenía más tiempo. Ya está. Listo, ya están las chiquitas. Y ahí hicimos las chiquitas. Ahí está. Muy bien. Yo creo que con estas flores es suficiente Vamos a subir un poquito la camarita para que vayan viendo cómo vamos. Ya está. Ahí están. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a presentar las letras. Ya. Acá seguimos hasta el 15 de mayo, dependiendo. Ay, sí, nosotros estamos igualitos. Iguales. Todo va a depender de cómo nos comportemos. Si salimos a la calle... No debería ser así, este, sin protección ni nada, seguramente se va a seguir extendiendo, seguramente. Listo, acá, eh, como les dije, las letras las hice yo misma, con eh, el mismo pañolensi, corté unos rectangulitos. Yo de verdad no necesito moldes, solo corto, pero ustedes pueden ponerle una letra troquelada, lo que ustedes quieran, ¿no? No voy a poner el acento tampoco porque está en mayúscula, no voy a poner acento. Pero lo que quiero explicarles es que primero vamos a, eh, a presentar el proyecto, ¿ya? Yo lo primero que pondría es esta flor blanquita por acá, la más grande, ¿ya? Y como lo principal es la palabra, entonces tengo que ver dónde la voy a colocar. Esta quiero que venga por aquí. Esta quisiera que venga por acá. Ahí. Esta de aquí tal vez por aquí. Así puede ser. Ya. Ajá. Podríamos poner esta aquí. Esta por aquí. Uh -huh. Vamos por las chiquitas. Una por acá. Vamos por acá. Y esta puede ser por acá. Uh -huh. Todavía no pongo hojas. Nada de hojas. Solamente flores. ya Esta por acá. La vamos metiendo por acá. Así. Otra blanquita por acá. Otra rosadita chiquita por acá. Y tal vez otra por aquí. Ahí podría ser. Estamos armando primero ya. Hola Mari, ¿cómo estás? Estamos armando. Ahí va quedando, voy viendo, voy organizándome. Sí, más o menos algo así la quiero. Eh, les había dicho que íbamos a hacer... Acá hay una rosadita. Les había dicho que íbamos a hacer un banderín. Así que yo ya tengo aquí. Lo he cortado con el perforador. Ahí está. Vamos a ver dónde pongo esta. Podríamos poner por acá yo creo que está acá y esta le podríamos poner acá ahí ahí más o menos pero me falta el banderín porque yo había pensado poner un banderín así que voy a acomodar un poquito más abajo esta porque el banderín va a venir por acá uh -huh. Calma, vamos a bajarle un poquito. Calma a la miscarillo. No ustedes, yo. Por eso es muy importante primero presentar. Ya, ahora sí, por aquí puedo poner mi banderín así. Sigo acomodando acá abajo. Porque quiero que el banderín quede bonito ahí. Miren qué importante es poner la, el, este verde. Creo que lo voy a separar un ratito. Vamos a ver. Ya sé por qué he puesto ese verde. Digo, ¿por qué he puesto este verde? Porque yo tengo acá mis hojitas. Y una vez que yo pegue el banderín todavía le falta su cinta, ¿no? Pero una vez que yo pegue las hojitas, las flores, voy a comenzar a acomodar las hojas. Una aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿ya? Entonces vamos a dejar el banderín. Ya sé que va a ir acá, por eso lo estoy dejando ahí. Las letras van a ir ahí perfectamente. No las voy a pegar. Lo primero que voy a pegar son las flores, ¿ya? Entonces ahora sí, esta de aquí es la que va a comenzar. A pegarse. y viene a ser la grande. Siempre trato de empezar por la grande. Por la flor grande. Esta de aquí. Agarramos esta partecita de aquí. Y esa es la que nos va a ayudar a acomodar. Ya. Vamos por esta por acá. Uh -huh. Voy a colocar esta por aquí. Y vamos a colocar esta por aquí. Ahí. Ya está. Ahora sí las chiquitas. Vamos a acomodar por aquí una. Y creo que voy a poner otra por acá. A ver, están por ahí. Sí, ¿no? <risa> Muy bien. No he tocado todavía la, las letras de la palabra mamá. Ahora sí, vengo por aquí y colocamos esta de aquí. Esta por acá. Esta por acá. Este de acá podrían, podríamos meterlo por acá Ahí tiene gomita Tiene la silicona, lo agarró Ajá. Listo Ya está Ahora sí vamos a colocar las hojas Ya, Yo tengo varios troqueles de hojas Vamos a dejar por acá el banderín eh, Pero realmente me gusta más cortar De este modelo de aquí y cortar las hojas así. Una por una. Me gustan así las hojas. Entonces he cortado... Eh, de dos colores de paño en Ya. Uh -huh. Voy a cortar esta también. Como les digo, si no tienen troquel de hojas... Pueden eh, cortar en verde también los moldes de sus flores. Y queda muy bien. Estos son otros cortes que les voy a ir acomodando. Vamos a empezar a acomodar las hojas. Yo lo que hago, solamente le echo la silicona en la punta, levanto la flor y acomodo. Le echo la silicona en la punta, levanto la flor y acomodo. Solo en la puntita y acomodamos. Vamos a dejar la palabrita mamá que está por acá. La voy a sacar, ¿ya? Le voy a hacer un detallito después a la palabra. Levanto la flor y acomodo la hoja. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ahí las veo que van entrando, solo la puntita de la hoja para acomodarla bonito, ya y por acá también. Por acá atrás. Levantamos y colocamos. Ahí está. Ya, ahora me toca por el otro lado. Hola, María, Gloria, Cecilia Morón, ¿cómo estás? Hola, Ceci. ¿Cómo están, chicas? Ya saben, levantamos y colocamos la, la flor, la hoja, perdón. se este voy a poner por acá. Acá estoy poniendo dos puntas, por ejemplo, está bien. Uh -huh. Y esta por acá, vamos a poner esta por acá. A ver, a ver. Ahí. A mi parecer esta debe, debe ir con una más chiquita. Así que voy a checarla. Si no va a aparecer una hoja muy grande. Ahí. <risas> Gracias, chicas. Gracias por el cariño. Ajá. Uh -huh. A ver, aquí nos faltaría una. Se ve bonito que tengan dos colores de hojas, se ve bonito. Acá quiero poner otra más chiquita. Esta va a ir ahí. Ahí está. Listo. Ya está. A ver. ¿Lo vemos ahí? Ay, las palabritas están. Ahí están. Miren qué bonitas quedan las flores. tan fáciles de preparar. Ya, acuérdense que hemos dejado acá el espacio para la palabra mamá. Y vamos a poner un banderín. Para rellenar un poquito se vea bonito ahí vamos a poner un banderín ya un hilito vamos a usar este de acá yo les había puesto dorado pero no vamos a poner dorado ya me gusta mucho usar el dorado pero esta vez no vamos a poner dorado porque no tenemos mucho dorado vamos a pegar el banderín A ver, poquito de goma a los bordes de silicona. ¿Hay nada más? No necesitamos más. Ya, ahí va nuestro banderín. Un poquito de silicona por atrás. Ya está. Lindo, ¿qué hilo es ese, por favor? Este es el hilo eh, de algodón, el delgadito. El hilo de algodón. Ya, pueden usar una cinta tu wine, uh, pueden usar cualquier cosa para su, su banderín. Listo, y acá está la palabrita. Vamos a ver la palabrita mamá. Le vamos a dar un detallito a la palabrita mamá, ya. Eh, yo no soy mucho de costura, aunque la costura es linda. No soy mucho de costura, pero me gusta tener eh, algunas terminaciones que parezcan costura. Entonces aquí a la palabra mamá. Con este, no sé si alguna vez han utilizado este plumón posta. Ya, no lo puse en la lista de materiales porque en realidad no quería que se compliquen. Esto es opcional. Pero este es un plumón que se utiliza para diferentes tipos de materiales. ¿Ya? Entonces, con este... Hola, Vilmita, ¿cómo estás? Con este plumoncito se puede pintar sobre cartulina, sobre metal, sobre madera, sobre... Um, vidrio sobre lo que quieran, ¿ya? En este caso, voy a hacerle un pequeño detalle a la palabrita como eh, si estuviera eh, cosido. Ahí. A ver, vamos a ver si no lo logran ver. ¿Eh? vamos a hacer ese de detallito y en blanco le da la luz que necesitamos siempre le digo a mis alumnas que en todos sus proyectos traten de poner mucho blanco porque eso le da bastante luz al proyecto a veces vienen mis no me gusta mi proyecto cuando veo no le he puesto nada de blanco así hagan proyectos con cartulinas oscuras hay cartulinas lindas, oscuras. Póngale algo de blanco para darle la luz que necesita el proyecto. Es un detallito nada más, como una costurita. Ahí está. La última. Estos plumones los pueden encontrar en, en Tailo o en cualquier librería. Ya está. Tiene como una tinta adentro. tenemos la palabra mamá vamos por nuestro bastidor así a ver vamos a ver que entre la palabra como habíamos visto a ver si esto es derechito así esto debe ir así a ver ahí y ahí por eso es importante poner primero la palabrita y a ver en dónde colocamos las flores. Ya, derechito, no se olviden. ¿ah? Si no son derechitas, entonces con una reglita, colocan la regla y ya saben que están derechitas. Ya está. Podemos levantarlo si queremos, ¿no? Un poquito lo levantamos de repente con... Uy, no lo voy a levantar yo, pero ustedes lo pueden hacer. Con blanco podríamos levantarlo un poquito. Ahí está. El nombre del plumón es posca. Ahorita se las vuelvo a enseñar, ¿ya? Bosca es el nombre del plumón. Pinta sobre cualquier superficie. Listo, ya está. A ver, como final, vamos a ponerle mi pajarito. Sí o sí, tiene que haber un pajarito aquí, de todas maneras. Entonces, podemos ponerlo por aquí. Así, en, en un sentadito en una de las flores. Vamos a ver, yo creo que este color está bien. Este azul es muy fuerte, este fuce también. Yo me quedo con este. Ya, aquí, aquí paradito lo voy a poner. Miren qué bonito queda. Ahí, un poquito de silicona. Y lo sentamos aquí al pajarito. Ese es el toque final. El pajarito. Listo. Muy bien. Terminamos, chicas. Miren qué fácil y qué rápido. Espero que les haya gustado. Ah, los plumones. Ya. El plumón se llama Posca. Es Posca. Los plumones son Posca. y está. Ahí lo van a poder Posca, ¿ya? Son plumones, como les digo, que trabajan en cualquier superficie, ¿ya? Tienen ahí adentro su, su líquido. Muy bien, chicas, terminamos. Espero que les haya gustado. Es un eh, bastidor para mamá. Pueden poner esta letra, le pueden poner belief, le pueden poner cualquier palabrita bonita, se lo pueden poner acá. Es, de repente si no es para mamá, sino es para otro, otro detalle, un cumpleaños o eh, sweet home, ¿no? Ahí ya ustedes pueden poner, yo quise ponerle mamá porque se acerca el día de la madre, así que le he puesto mamá. Ustedes pueden poner cualquier cosita. Muy bien, chicas, muchas gracias. Gracias a Shirley por haberme invitado. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el proyectito que hemos hecho. Eh, tan facilito, ¿no? Esto lo pueden hacer también con cartulina, ¿no? No necesariamente tienen que hacer con pañuelense. Pero me encanta el efecto que le da el pañuelense. Es precioso. ¡Oh! Un ratito. Eh, decía, algo me falta. faltan los detalles. Eso, los detalles. Vamos a ponerle un poquito de tul. Porque van a decir, mis cari y el tul. Ajá. Vamos a cortar tul. Así, moradito. Y voy a poner este verde que me encanta también. Ya me estaba yendo y no le estaba poniendo el tul, que es lo que se ve bonito. Muchas gracias. Sí, disculpen, disculpen. Termino este y ya me voy. Estos pedacitos de tul los jalo así, los chanco y, lo, y se los meto por aquí también. Ya, esos son los detallitos que uno nunca debe olvidarse de los detallitos. Lo más importante son los detallitos. A ver, machito. Ahí. Le hago esto. Oh, se me acabó la silicona. A ver, por acá dejé una silicona. Perdón, perdón. Pensé que había traído la silicona. Ya. A ver, vamos a poner... Ya, ya terminamos, ya terminamos. Entonces hacemos esto. Y solamente acomodamos ahí. Ahí. Falta <risa> el brillo, sí. <risa> sí es verdad, falta el brillo el tool tiene brillo, miren sí, faltaba el brillo, como dice eh, Ivoncita faltaba el brillo, como que no faltaba el brillo por más que lo quiero hacer sin brillo, ya es algo que no se puede muy bien vamos colocando. Abrimos un poquito y acomodamos. Estos son los detalles. Ahí está. Un pedacito del moradito. Me decía, algo falta, algo, algo, algo falta. ¿Qué más le iba a poner? Todos tienen brillo. Todos mis tules tienen brillo. Ya, por aquí, voy a agarrar por acá, lo voy a meter por aquí. Ahí. Voy a cortarle acá un poquito, no quiero que se salga de más. Eso es. Ahí está. Ah, eso era. Eso era lo que faltaba. El brillito. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Y otro pedacito por acá. Así. Un poquito de silicona acá. Y vamos a poner otro por aquí. Ahí está. Ahí quedó. Algo decíamos, ¿no? Algo. Yo inclusive hasta saqué este... Me, todo me ha olvidado saqué blonda también simplemente le hacen esto la doblan y los lo meten por aquí y, y queda linda ¿no? son detallitos detallitos detallitos el detallito en el detallito está lo bonito del proyecto ¿Ven? Algo se olvidaba La mezcala Lo acompaña Al tul Solo acomodándolo Obvio, flores sin brillo Pero el tul lo tiene ¿Verdad? flores sin brillo pero el culo tiene ¿Qué más qué podemos decir ¿Qué más podemos decir y boncita que podemos decir <ríe> muy bien acá ya terminamos Ahí. listo esos eran los detalles que nos faltaban muy bien Miren, ya queda diferente, queda precioso. Ay, ay. Ya, vamos a sacar esto por acá. Muy bien, ya está nuestro proyecto. Como les digo, espero que les haya gustado lo hayan disfrutado. Y ojalá, no sé si en el, en el grupo presentan sus trabajos, si no llegan a conseguir, pues hagan un círculo y decoren. Ya está, así practican. Muy bien, chicas, muchas gracias. Gracias a Chirre por estar, eh, por haberme invitado. Ya saben, yo soy Karina Firela de mi academia de Scrap. Las invito a participar en cualquier momento. Son, hacemos, damos clases virtuales todos los meses, dependiendo del mes tenemos un tema. Tenemos profesoras invitadas, eh, hacen este tipo de talleres para que estemos distraídas en esta época y sobre todo trabajemos lo que nos gusta, que es el Scrap. Muchas gracias a todas, gracias por acompañarme, les dejo un besito, cuídense mucho y nos vemos. Bye, bye.